Hola amigos de Gnosis TV, nuevamente aquí con ustedes para desarrollar otro tema relacionado al curso de Gnosis por eh, Bien vale la pena recordarles a todos nuestros eh, televidentes que estos cursos, si bien eh, tienen una connotación desarrollada con relación a, al conocimiento de la sabiduría gnóstica, eh, es importante comprender que son simplemente introductorios de lo que es esta sabiduría es importante que cada uno de ustedes pueda concurrir a los cursos presenciales personalmente en las distintas sedes de nuestra institución. Bien, aquí estamos nuevamente con Paola, obviamente entonces para desarrollar el tercer tema, ¿no? Paola, Exactamente, el tercer tema. ¿Qué es el...? El despertar de la conciencia. Perfecto, el despertar de la conciencia. Eh, así que bueno, eh, nos podés decir qué es conciencia para entender después eh, cuando hablamos del despertar. Claro, ¿te acordás que en la clase pasada habíamos hablado de esencia, personalidad y ego, personalidad, ciencia y ego? Y nosotros habíamos hablado de que la esencia es, estaba relacionada con todos esos valores positivos, con todas las cosas positivas que se encuentran en cada uno de los seres humanos. Obviamente que también hablábamos que el ego representaba todos los aspectos negativos, todos los obvias, miedo, etcétera, etcétera. En la medida en que esos valores positivos, o sea, esa esencia, esos aspectos eh, buenos, por llamarlos de alguna manera, o, o positivos, mejor en términos más especial, ¿no? se expresen en el ser humano, la expresión de eso en nuestros actos, en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, sentir y actuar, es estar consciente. Es decir, de eso nos, nos da una pauta de que es el despertar de la conciencia, o sea que... El despertar de la conciencia nos está hablando de que nosotros necesitamos que esa esencia se exprese, ¿no? Que te despierta, que esté atenta. Bueno, podríamos decir que eh, conciencia es sabiduría, entonces es una forma o el fundamento de lo que es en eh, realidad eh, o, o verdad y no lo que nosotros creemos. Claro, claro, sí, sí, es así, eh, Paula. O sea que la conciencia sería. En, en la conciencia, o sea, normalmente si nosotros eh, vemos a lo que la gente se refiere cuando habla de estar una persona consciente, eh, dice que está consciente cuando está eh, activa, está despierta, lo eh, que normalmente conocemos como estado de vigilia. Pero en realidad, dentro del conocimiento gnóstico, nos estamos refiriendo que cuando se expresa la conciencia, se expresan todas las virtudes, todas las cosas positivas, y obviamente dentro de eso está encerrada esa sabiduría, ese conocimiento, ¿no es cierto? Y es común que eh, la gente, como vos decías, piense eh, que tiene la conciencia despierta y en realidad eh, no es así, ¿no es cierto? Claro, lógicamente, porque uno dice, eh, sí, yo estoy consciente, estoy despierto, estoy atento, estoy acá estoy, vivo, estoy expresándome. Claro. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos a ver en muchas de las actitudes de nuestra vida, y esto nos pueden eh, corroborar los lo televidentes, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuántas veces a lo largo de nuestro diario vivir, eh, si hacemos cosas como se dice normalmente eh, inconscientes o como si estuviéramos dormidos o nos pasan cosas y después que nos pasaron nos damos cuenta de que nos pasaron y decimos eh, ¿por qué me pasó esto? ¿qué me pasó? ¿dónde estaba? ¿qué, qué, qué estaba pensando? Entonces podemos decir que gran parte de, a lo largo del día estamos dormidos, claro. o sea, nuestra conciencia está dormida. Habría que hacer una aclaración entre lo que es conciencia e intelecto, que por ahí se puede llegar a confundir eso, ¿no es cierto? Claro, tenés razón, es decir, porque muchas veces uno dice la persona consciente es una persona intelectualmente activa o una expresión intelectual muy importante pero en realidad el intelecto es un aspecto relacionado a la mente eh, y no necesariamente una persona intelectual por más que esté sea muy intelectual, muy estudiosa es decir, esté, esté realmente despierta a su conciencia, ¿no? Claro, eh, se habla también de subconsciente, eh, ¿a qué se refiere y qué diferencia tiene con la conciencia? Claro, el subconsciente o el inconsciente que también habla sí. de la psicología está relacionado con esos aspectos negativos que hablábamos sí. en la clase anterior que son los egos, ¿no es cierto?, los arreglados psicológicos, es decir, todos esos traumas, miedos, fobias, miedos, este, aspectos negativos que las religiones por ejemplo le llaman pecados que también se expresan en el ser humano y en tanto y en cuanto se expresen esos aspectos negativos que son relacionados al inconsciente, al subconsciente o al infraconsciente cuando son muy negativos, eh, esa persona está medio dormida to o totalmente dormida cuando, por ejemplo, se expresa el, in el infraconsciente. Un segundo, claro. un Entonces, para despertar, tendríamos que transformar ese subconsciente en inconsciente, es decir, subconsciencia en conciencia. Claro, correcto. O sea, fíjate, ¿cuál es la diferencia? Subconsciente, inconsciente y preconsciente todos los agregados psicológicos. Conciencia, todos nuestros aspectos positivos, la esencia. ¿Cómo transformamos el inconsciente, el subconsciente o eh, todos esos aspectos negativos en aspectos positivos? Eh, obviamente eliminando todos esos egos eh, o agregados psicológicos. El conocimiento gnóstico nos lleva a eso, a comprender y entender que necesitamos trabajar en lo que se llama la muerte. ¿Mm? ¿Y la muerte de qué? La muerte de nuestros efectos la famosa aniquilación budista de los antiguos orientales. O sea, sí o sí, nosotros necesitamos hacer un cambio radical. Y ese cambio radical consiste en muerte de nuestros defectos para que nazcan justamente las cosas positivas, las virtudes, que están encerradas dentro de esos aspectos negativos. El ego tiene atrapado a una parte positiva, que es la esencia. Cuando eliminamos el agregado psicológico, podemos vamos a ver en estas imágenes que vamos a ir poniendo, ¿Cómo podemos decir que eliminamos el agregado psicológico y se libera la esencia? Con lo cual estamos incrementando nuestro porcentaje de esencia libre, se dice dentro del conocimiento gnóstico. ¿Y, y qué porcentaje, hablando de, de, de porcentaje de conciencia, tenemos o de, de subconciencia también, no es cierto? Claro, normalmente se dice dentro de la sabiduría gnóstica que un, cualquiera de nosotros tiene un... Un 3% de, de esencia libre contra un 97% de, de inconsciencia o de subconsciencia o de agregado psicológico. Así que vos fijate cuánto es la negatividad que existe en el ser humano. De hecho, está eh, demostrado en los hechos. O sea, Exacto. lamentablemente la humanidad se encuentra en esta circunstancia por esos defectos, por esos agregados psicológicos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, por ejemplo, para en la vida diaria, al solucionar todos esos problemas que se nos presentan, en el hogar, en la calle, eh, con esos traumas, esos miedos, ¿existe alguna práctica, alguna forma de que nosotros podamos darnos cuenta y, y aumentar ese porcentaje de conciencia que, que vos decís? Claro, eh, dos cositas importantes. Primero, eh, cada uno de, de nosotros necesitamos darnos cuenta de que estamos dormidos en la vida. Para eso simplemente podemos observar, como dijimos hoy, nuestras actitudes y nuestras formas de expresarnos a lo largo del día. ¿Cuántas veces realmente estamos conscientes y atentos a todo lo que está sucediendo en nuestra vida? Muchas veces estamos, eh, qué sé yo, suponete trabajando, haciendo algo eh, físico y sin embargo nuestra mente está en otro lado. O oh, qué sé yo, nuestras emociones, está, estamos dispersos. Obviamente en esas circunstancias podemos decir que estamos dormidos. Ahora bien, Necesitamos entonces, cuando nos damos cuenta de que estamos dormidos, necesitamos despertar. Ahora bien, como bien vos preguntaste, eh, para el despertar se necesita trabajar sobre nosotros mismos. ¿Cómo hacemos eso? Obviamente primero empezar a darnos cuenta de todos esos aspectos negativos que se expresan en nosotros, que son los agregados psicológicos. Cuando nos damos cuenta de esos agregados psicológicos, cuando nos observamos, ¿te acordás que en la clase pasada habíamos hablado de, de la observación? Y entonces íbamos a decir que en esta clase íbamos a dar otro, otra práctica que era eh, lo que nosotros llamábamos la clave de sol. Y fíjate, esa clave de sol sería una técnica para nosotros darnos cuenta o, o ubicarnos y darnos cuenta de que estábamos dormidos y a través de esa clave de sol no, estamos atentos a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, la clave de sol no tiene nada que ver con la música, para empezar. Uh -huh. Sino que el sol es la S de sujeto, la O de objeto y la N de lugar. Sujeto, o sea, suponete a lo largo del día nosotros podemos... Acordarnos de clave de sol. Estamos manejando y decimos clave de sol, sujeto, mi persona, objeto, lo que estoy haciendo, manejando. Me ubico en ese lugar. Lugar, ¿dónde? El auto, el entorno. Veo el entorno donde yo estoy ubicado. Porque generalmente nosotros vamos manejando, pero vamos manejando distraídos, vamos pensando en otra cosa y así es como suceden los accidentes. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. Si nosotros utilizamos esta técnica diariamente en muchos momentos del día, logramos una ubicación en ese momento, lo que es equivale a un principio del despertar eso acompañado de lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de los otros cursos, de los otros temas del curso para verificar cómo vamos a hacer para trabajar con la muerte de esos defectos, esos aspectos negativos que son los que duermen nuestra conciencia bien podríamos ir dando cuenta eh, cómo vamos presentando esa conciencia, hay algo que nos Muestre que sí, que estamos despertando conciencia. Y a veces mmm, no, tiene que ver con la. No nos la... damos cuenta, por ahí tampoco nos, nos damos cuenta. Claro, no, no, es, no. Muy, es muy relativo, porque a veces una persona va produciendo cambios dentro de sí, ¿no es cierto? Que ese es el objetivo. Esos cambios es cuando uno verdaderamente se pone serio en observarse, en analizarse, en descubrir todos los aspectos negativos, en desarrollar y expresar todos los valores positivos, todo lo relacionado a la esencia. O sea toda la conciencia expresándose en hechos eh, y bueno eh, quizás por ahí nosotros no nos damos cuenta se, no, se dan cuenta nuestros nuestros padres nuestros amigos nuestra familia sí por ahí que nos ven distintos con cambios de actitudes con distintas formas de pensar con relación a la vida con cosas que nos hacen cambiar nuestros estados para bien obviamente porque Vos imaginate, si uno logra ese despertar de la conciencia, es como estar atento y darse cuenta de todo lo que sucede en la vida. Eh, no estar más dormido no ser más títere de las circunstancias. Entonces, si uno logra ese despertar, podemos ser verdaderamente los artífices de nuestro propio destino, de nuestra vida. Exactamente. No sé si querés agregar algo más, Horacio, para redondear y ir terminando. Okay. No, creo que más o menos quedó ahí armadito el, el tema de este, este segundo tema... Siempre volvemos a reiterar lo que decíamos hoy, ¿no es cierto?, que es una parte introductoria de lo que es eh, un curso que después uno puede profundizar en los cursos presenciales en las distintas sedes, ¿no? Por ahí también ponemos eh, direcciones de, de mail y otros, otras direcciones para poder este, que la gente pueda acceder a estos cursos, ¿no? Eh, sería importante agregar que bueno, esos cursos son permanentes y gratuitos. Claro, normalmente dentro del conocimiento gnóstico es así, ¿no es cierto? en distintas sedes van a encontrar estos cursos en formas libres y gratuitas. Bueno, entonces nos encontraremos en la próxima. Si yo bueno. quiere, aquí estaremos para el próximo tema de este curso. Bueno, muchas gracias por no, tu presencia. Gracias a vos, Paola, y gracias a todos los televidentes.